Si tenemos que descartarnos por un pack básico de fertilizantes para el cultivo de interior, optaríamos por el Tri-Pack de Top Crop. Con este nuevo pack de Top Crop tendrás todo lo necesario para las diferentes etapas por las que pasarán tus plantas. Este pack está compuesto por una botella de 100 ml de Deeper Underground, una botella de 200 ml de Top Back y otra botella de 250 ml de Top Bloom. Deeper Underground está dirigido a la fase de enraizamiento. Este producto es un fertilizante líquido desarrollado para la estimulación del crecimiento y desarrollo del sistema radicular, incrementando notablemente el número de pelos radiculares. Top Bec, diseñado para la fase de crecimiento, es un fertilizante líquido completo, rico en ácidos húmicos y fúlbicos, así como en macro y micronutrientes solubles en agua. Promueve el crecimiento, refuerza las defensas frente a enfermedades y estrés, regula el balance de pH del suelo e incrementa el contenido en clorofila mejorando la eficacia fotosintética de las plantas. Y Top Bloom, el producto enfocado en la fase de floración. Formulado con ácidos húmicos de elevada actividad natural orgánica, su elevado contenido en fósforo y potasio estimula el comienzo de la floración y el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Si usas el TriPack de Top Crop,